Que explotó es otro conflicto, y sí. es un conflicto que ya viene desde hace mucho tiempo, ¿no? En estas desigualdades que hay en la cadena, ¿no? Donde los obreros o trabajadores de viñas se sienten, obviamente, los más damnificados. Exacto. Pongámoslo en su contexto. Estamos sí. hablando del reclamo de viñateros, de trabajadores de bodegas, de contratistas, que son la base de esta industria de mucho potencial, de mucha fama de mucha proyección en Mendoza sí. pero que tiene una base muy pauperizada en los últimos tiempos golpeada por los bajos salarios, su incapacidad frente a la inflación y también golpeada por lo que estamos hablando en estos tiempos, no muchos daños climáticos, entre heladas y granizo y todo eso repercute en que la cadena pierde capacidad para incluso prometerles algo en estos tiempos. Lo cierto es que hoy los trabajadores se movilizaron hacia el nudo vial, allí se concentraron, estamos hablando de la entrada del Gran Mendoza, sí. para plantear que tienen salarios muy bajos. Es un planteo con algunas diferencias incluso a nivel gremial, de gente autoconvocada, porque piden más acción al, al sindicato, que promueva una negociación un poco más elevada. Tuvieron una mejora importante el año pasado, pero es no aún alcanza. así insuficiente. Cuando hablamos de una inflación de la que tuvimos con la que cierra el 2022, claro. obviamente aquí están las respuestas, no el y reclamo sí. de un salario digno. Digno, por lo menos. Y bueno, la protesta la llevaron hasta las puertas de la Casa de las Leyes, ¿Mm? en la legislatura. Los atendió nada menos que Mario Abed, sí. un hombre que es el vicegobernador de la provincia, pero a su vez es una persona de la producción. Sí. Tiene mucho que ver con el agro mendocino, es productor, fue intendente de, una, de un departamento fuerte, con fuerte eh, arraigo en la vitivinicultura, pero claro, la respuesta fue que no hay mucho por hacer desde el gobierno de la provincia de Mendoza. tienen. Bueno, acuerdos salariales y convenios colectivos de trabajo que sí. son de alcance nacional y que las negociaciones son en la paritaria. Pero vamos por partes, si te parece. Dale, Dice, ¿cómo arrancaba todo? ¿Cómo arrancaba todo? Cerca de las 9 de sí. la mañana, una movilización importante y en lo que vamos a concluir después, ¿dónde puede derivar esta protesta según lo que nos anticipaban en el día de hoy? Bien. No, a mí no me alcanza. Yo llego a fin de mes, es una miseria lo que cobro. Eh, tengo tres chicos y son grandes y trabajan casi la mayoría. Y mi señora aquí en la casa y no los alcanza el sueldo. Y llegamos a llorar. A veces estamos comiendo a papas y zapallo Porque carne no se puede comprar, eh, pollo, nada. Ya no se puede comer. Y un asado nosotros lo venimos a ver eh, de aquí a un mes. No podemos disfrutar con la familia, un asadito, nada. Porque es tan, tan caras las cosas y el sueldo de nosotros es muy bajo. Eso es lo que me indigna, que los pagan muy poco nosotros, muy poco. Hay que trabajar en la viña, con el calor, con el frío. Y como se llama, a veces lo si tratamos de, de tanta sed, no tenemos, cómo se llama, eh, la ayuda de, de nadie. ¿Cuál es el trabajo que ustedes realizan? Yo soy trastorista. Pasamos un calor en el río Trastorio con 40 grados, mal calor del motor. Al último llegamos seco a la tarde, no hay agua que aguante el río Trastorio. Y ¿cómo se llama, y, y eso no lo ve el patrón, ni lo, los gobiernos tampoco lo ven eso. No sé qué es lo que quieren ellos. Y eso es que trabajamos, no nos andamos pidiendo limona, de esto, y lo otro. Nosotros laburamos para criar a nuestra familia. El sueldo de nosotros está a 1800 pesos por día de trabajado. Imagínate con eso, sustentar a la familia. Es imposible. Así que por eso nosotros en esta lucha, estamos en esta lucha. Que nos tengan en cuenta que nosotros estamos la estamos padeciendo, la estamos padeciendo mal. Hoy, eh, la verdad que eh, ante una desesperación ya, por decirlo, porque ya no encontramos palabras, o sea, la indignidad que estamos pasando, nos encontramos al margen de la sociedad, eh, no nos tienen en cuenta, aparentemente solamente es de la boca para afuera. ¿Cuánto ganan ustedes por mes? Hoy estamos ganando, un contratista está ganando con base de 10 hectáreas 35 mil pesos de bolsillo, eh, la verdad que no alcanza. Nosotros, aparte de ser contratistas... Este, esto también es importante que se sepa. Somos una fuente de trabajo indirecta. Nosotros eh, damos poda, damos tironeada, damos atada, eh, pero hoy con la, al perder la cosecha eh, ya no podemos, no podemos dar ese trabajo. O sea, también mucha gente se queda sin trabajo de parte nuestra. Bueno, cuando uno escucha no el reclamo, hoy cualquier persona que escuche que un obrero o un trabajador de viña gana 35 mil pesos por mes, claro. o yo sacaba la cuenta de un 1.800 por 30 días, digo llega casi a, 50, llega a 54 mil pesos, digo, hoy nadie resiste a eso. No, no. Es, es lógico el planteo, y lo decíamos recién, no, justamente en la cadena son los que hacen el trabajo más pesado. Sí, totalmente. Porque es el del arranque, ¿no? Los que están en la tierra, los que están en, bajo el sol, lo planteaban sí. bien ellos, con los calores muchas veces soportan situaciones que no muchos aguantan. Hoy la, la, la, la canasta de indigencia, la canasta para alimentarse solamente está por encima de los 75, 80 mil pesos y la de la pobreza 150 mil pesos, imaginemos entonces... ...qué cierto es y qué legítimo es el reclamo... ...hasta bueno, la indigencia ya queda lejos... ...y hasta la indigencia... ...es lamentable, totalmente se entiende... ...bueno, ¿se reunieron, los recibió sí. el vicegobernador? Se, re, eh, ...se reunieron con el vicegobernador... ...que fue el que los recibió... ...y bueno, allí hubo... ...en parte de respuesta, no hay una información oficial... ...de cuál uh -huh. es, lo que se, qué es lo que se puede hacer... ...desde la provincia de Mendoza... ...lo cierto es que si están encuadrados... ...sindicalmente tienen un sindicato... ...y una federación que los nuclea... ...aún así los salarios son eh, insuficientes... Y si no lo están, porque son eh, trabajadores eh, más ocasionales, eh, temporarios, bueno, la situación se les complica aún más. De todas maneras, trataron de tener un interlocutor, de abrir un canal de comunicación y de buscar respuestas. No consiguieron todo lo que buscaban y, por lo tanto, están anticipando que en la próxima fiesta de la vendimia van a estar protestando en el medio del festejo mayor de los mendocinos. Esto es lo que decían después de la reunión en la Casa de las Leyes. Realmente tardaron para atendernos. Cuando nos atendieron, les planteamos los problemas salariales que tenemos y sindicales, ¿no? porque es todo un conjunto lo que nosotros tenemos y de paso, de parte de los empresarios. Bueno, en sí, la respuesta fue que el problema es salarial, que no tiene nada que ver el gobierno, el problema que tenemos con el sindicato tampoco tiene que ver nada, que ver nada el gobierno. Eh, entonces, nos quisieron decir que ellos, más de de darnos una, una guía, de guiarnos cómo y no hacer las cosas, era la única manera de... pero no nos podían ayudar. ¿Quién los recibió? El señor vicegobernador. Vamos a seguir con esto, con lo que estamos haciendo, con la marcha, nos vamos a presentar en el próximo carrusel que haya, en la Frieta de la Vendimia, porque en realidad lo único que conseguimos es que nos dijeran que esto es problema nacional. Nosotros no podemos viajar a Buenos Aires a plantearle allá a la Casa de Gobierno al presidente los problemas que tenemos. Nosotros lo que queríamos hoy que te, tener una respuesta y decir, bueno, que sí, que no nos va a ayudar el gobierno, pero no es así. Ellos dicen que es algo esto individual, es algo entre los empresarios y el sindicato. O sea, no hemos conseguido una respuesta clara y vamos a seguir en esta lucha porque hoy lamentablemente nuestra, nuestra familia no nos alcanza el dinero para vivir día a día. Así que vamos a seguir hasta la última consecuencia. ¿Marchan en la vendimia? Vamos a marchar en la vendimia, nos vamos a unir otra vez de nuevo y nos vamos a bajar los brazos, porque sí o sí nosotros queremos llegar a tener lo que es la canasta básica en este momento, como la tiene todo cualquier trabajador, porque estamos cansados de que siempre nos, nos den miseria, porque nos vienen dando miseria. No nos reconocen, no nos reconocen el trabajo que día a día uno hace, el que trabaja la viña, el que elabora el vino, entonces vamos a seguir.